Por Dios, mujer, mándame una razón No he tenido noticias de tu vida Por Dios, mujer, mándame una razón Tu orgullo de mujer tan presumida Me está causando la y decepción Orgullo de mujer tan presumida me está causando daño y decepción. Tú dijiste que no olvidarías. Tú dijiste que no olvidarías a tu negro yo era lo mejor. Tus palabras solo eran mentiras. Vivo triste y sin consolación. Vuelve negra de infiestería. Que tu negro se muere de amor. Se van, tu tu tú de tú vas, negra de negra Que tu negro se muere de amor Yo te sigo esperando hasta que tú vas, tú vas, tú regreses. María Tordecilla y Carlos y Carlos yo te sigo esperando hasta que tú regreses. Para José Gabriel Duque, con mucho preso Mujer, dime hasta cuándo que a tu negro le duele, que a tu negro le duele. Mujer, dime hasta cuándo. Oye. Yo salto por toja, adelante muchachos. Sin tu amor, linda, yo no viviría. No he tenido noticia de tu vida, sin tu amor, linda, yo no viviría. Qué triste estoy, mi amor, por tu partida. Espero tu regreso, vida mía. Tú dijiste que no. Triste y sin consolación, vuelve negra bencura es herida, Que tu negro se muere de amor. Ay, vuelve negra, bencura es herida, y tu negro se muere de amor. Que a tu negro le duele.